Buenos días mis queridos espectadores, bienvenidos al primer capítulo de Vida Historiana. En la descripción de mi canal agregué bastantes series que tenía planeado hacer de hace bastante tiempo y una de estas es Vida Historiana. ¿En qué consiste Vida Historiana? Básicamente hablar sobre mi persona y sobre todo también en la producción de los videos de este canal. En lo que estaré reflexionando y contando un par de cosas del destino del canal, Estaré añadiendo este video grabando el proceso de producción de una parte muy importante del video de ISFJ La verdad, una disculpa por no haber realizado muchísimos videos de los que tenía planeado hacer este año 2022 Mas sin embargo, he estado extremadamente ocupado en muchos periodos de este año Por asuntos personales y sobre todo, porque me la he pasado en el mayor porcentaje de mi tiempo Trabajando. Ahora que ya me liberé de esta fuerte jornada y las evaluaciones parciales, voy a hacer un plan para este canal. En primer lugar, marcaré como objetivo el de ser activo en este canal y realizar contenido más ligero mientras la producción de videos más serios como el MBTI u otros futuros proyectos que verán más adelante, terminen de producirse. Mis montajes los veo más prometedores y por un momento pensé que estaría muy bien llenar mis videos de puros montajes, pero luego volví a pensar y miré que eso podría matar el canal por inactividad, eso es algo muy grave para el futuro del canal, si les soy sincero. Estaré expandiéndome y creando cosas nuevas cada día, sé que les va a encantar todo lo que se viene y la espera de mis producciones valdrá la pena. Como terapia, he creado un server de Discord y diversas redes sociales para publicar de manera constante la producción de cada uno de mis videos, y así para tener una motivación para realizar estos videos. Otra cosa muy importante que hay que contar, es que por estas semanas en mi server de Discord, he estado reclutando actores de doblaje que me van a ayudar a darle vida a los personajes del MBTI. Ha sido una muy buena decisión, ¿saben por qué? Nadie lo puede negar. El Okendo es una muy buena herramienta. Para aquellas personas que no quieren usar su voz porque no poseen el equipo o simplemente no se les hace atractiva su propia voz. Porque es muy aguda o no tiene, o no tiene mucha carisma y suena tan seria que les da ganas de dormir a tus espectadores. Irónicamente, eso también puede llegar a suceder con el Okendo. Si lo usas para analizar ciertos temas o investigaciones, tops, etc. Te irá muy excelente, pero comienzas a narrar una historia, añadir personajes y demás cosas... Notas que el loquendo ya no es tan fiable como lo pudo llegar a ser en un inicio... Cuando producías videos nomás para entretener. O sea, entretenimiento muy básico. Aparte, he notado que el loquendo también tiene muchos riesgos que puedes tener si es un creador de contenido profesional. No me considero el más profesional de todos, pero para comenzar a realizar la transición de algo normal a profesional eh, es algo muy riesgoso. Por ejemplo, ustedes saben que para monetizar un canal ocupas que tu contenido sea parcialmente original. Y el loquendo por así decirlo. Es una herramienta que usan muchísimas personas. Y puede ser considerado plagio. Para el algoritmo de YouTube. Y hasta pueden borrar tus videos por usar loquendo. Está más con confirmado que en los próximos videos. Estaré usando mi voz. Y la de algunos compañeros para realizar mis montajes. Y eso sería un gran avance para mí. Aparte. Estoy tratando de hacer animación, empezando por cambios de fotogramas, y cuando ya esté preparado, usar programas dedicados que me ayuden a hacer mejor contenido. Han visto, sobre todo, la implementación de dibujos hechos por su servidor, y he notado que les ha gustado bastante. Lo seguiré haciendo sin lugar a dudas. Este año ha servido de mucho para invertir en mejor equipo para producir este contenido y pienso demostrar mis avances en este 2023 y lo que queda de este año. Muchísimas gracias por su paciencia y espero que les gusten estos videos, ligeros, que estaré haciendo en lo que estén preparados los pesos pesados y los que realmente me he esforzado en hacer. ¡Hasta pronto!